Nos vamos a ir para el set de Claxo TV porque vamos a ingresar y de esta manera vamos a poder hablar con nuestros nuevos invitados. Le doy la bienvenida a Mateo Darbe de ASDI, Andrés Rivarola de NILAS de la Universidad de Estocolmo. Bienvenido, Mateo, primero. Mucho gusto, muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo? Muy bien, muy bien y muy contento de tenerlos. Y bienvenido, Andrés, y muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Gracias a ti, un gusto estar acá siempre eh, con los amigos de Claxo. Bueno, la verdad que es muy interesante y sabemos la importancia de hablar de cooperación en un mundo complejo, en un mundo con características que evidentemente da la sensación que en algunos casos se ha metido hacia adentro de las estructuras, con algunas políticas de mucha complejidad, pero hoy me interesaría, Mateo, en principio poder hablar sobre lo que significa la cooperación, pero específicamente en el caso con Claxo, y después vamos a avanzar sobre más la lógica histórica de esa relación que me parece que también es importante. Pero en principio, ¿cuáles son las importancias? ¿Qué lectura haces? En este mundo multipolar, con complejidades extra, que evidentemente se enmarca en múltiples poderes digo que están poniéndose en juego, con situaciones bélicas muy complicadas, pero también con disputas de poderes muy importantes y nuestra América es un lugar como central, ¿qué implica la cooperación con América Latina y la relación especial con Claxo? Bueno, pues de nuevo, eh, muchas gracias por la invitación y bueno, como...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 En este camino, este, y le pregunto a los dos, digo, pero en principio, ¿cuál es tu análisis y cómo generó en algo la pandemia una modificación en las lógicas de cooperación? Porque realmente a nivel mundial, en lógica de mundo multipolar, algunos países se han metido para adentro, han dejado de mirar. Eh, también fue como un gran golpe ¿no? Eh, la pandemia. El inicio de la pandemia que inclusive a nivel más analítico muchos interpretaban, inclusive desde la academia, como una posibilidad para repensarnos, para modificar algunas lógicas de desigualdades en el mundo. Da la sensación que, pasados dos años y medio, hay algunos indicadores muy brutales que, por lo menos en cuestiones de educación, han tenido un retroceso tremendo, 20 años de retroceso en algunos indicadores de educación, pero inclusive si avanzamos un poco más, en otro lado podemos pensar en procesos positivos, por ejemplo, las tareas de cuidado no eran temáticas que estaban puestas en el ámbito de las discusiones políticas, y hemos escuchado a muchos gobiernos que han puesto esa temática que estaba en el ámbito de las luchas de los feminismos. La cooperación, y específicamente la cooperación sueca, digo, ¿Cómo, ¿Cómo enlaza a partir de ahora, después de dos años y medio de pandemia, muy bravos, muy complejos? Bueno, en relación sobre la cooperación, es Mateo el que, el que está metido más en eso. Yo lo veo desde el lado de la universidad. Sí, claro. Yo no creo en sí, yendo a tu primera pregunta, no, creo, no veo en sí que la pandemia haya cambiado algo en ese sentido. No, no okay. es un factor... Eh, lo que sí creo que está cambiando muchas cosas es lo que tu pregunta anterior sobre el tema del mundo multipolar. Sí. Multipolar o bipolar? Porque en este momento estamos viendo cada vez más una división del mundo entre, o sea, Rusia digamos, en realidad es un actor menor, es China y Estados Unidos. Eh, y entonces ahí Suecia y los países nórdicos. Tienen una idea sobre el modelo nórdico, el tema de la democracia, el tema del medio ambiente, el tema del feminismo. No nos olvidemos que Suecia es uno de los primeros países que tiene una, declara una política exterior feminista. México también la tiene ahora. Entonces, ¿dónde uno encuentra gente en el mundo que apoye esa visión del mundo, donde estén esos factores? No hay tantos otros lugares que América Latina. Y yo creo que eso está llevando a un cambio y a una reconsideración que se está dando, se está procesando sobre la, la visión, la liga son este, entre Suecia, entre los países nórdicos y los latinoamericanos, pero eso está en proceso. Eh, en ese sentido, ahí Mateo, entonces, eh, hablamos de cooperación y queremos escuchar ahí tu palabra, pero después este análisis, no que también nos da un poco del mapeo mundial en donde podemos estar parados. Sí, no, no, no quería desaprovechar la, la oportunidad para mencionar, porque hablamos un poco del contenido, no que es como el que de la cooperación, eh, estas temáticas, pero hay un interés también en el cómo. Y creo que esa coincidencia de principios, valores, entre Suecia y América Latina es también la que nos invita a trabajar acá, como lo mencionaba Andrés. Eh, y de alguna manera es muy importante, por ejemplo, en el tema de la política exterior feminista. Esto no solo es un contenido, sino una forma de trabajar. Eh, la cooperación sueca, por ejemplo, le interesa mucho tener procesos de largo plazo, no unos resultados inmediatos, le gusta trabajar con actores de arraigo local, por ejemplo. Por eso también trabajar con claxos es fundamental. Eh, y también le gusta el cuidado en la relación que se tiene con eh, digamos, esas contrapartes, pero además teniendo siempre como referencia las comunidades. Entonces, eh, digamos, muy importante señalar que la política exterior feminista sueca eh, también ha encontrado unos aliados fundamentales en la América Latina eh, y, de alguna manera, otras formas de desarrollarse, que también es fundamental para Suecia, encontrar el, cómo renovar esta conversación acerca de la política exterior feminista, que también se debe extender a la cooperación, es decir, una cooperación feminista como luce. Eh, y para eso se necesitan dos partes, ¿no? y, y de nuevo, América Latina es, es, y el Caribe también es un, son los socios ideales. En este sentido, digo, hay una, obviamente hay una gran temática que tiene que ver con cómo generar que, por ejemplo, movimientos sociales, academias, generadores de políticas públicas, puedan tener interrelaciones potentes. Y es como una gran temática, hablábamos inclusive fuera del aire con Mateo, ¿no? De cómo a veces romper ciertos circuitos en la academia, por un lado, pero también cómo los movimientos sociales relacionados con los generadores de políticas públicas que a veces son como lazos muy complejos. Digo, ¿Cuál es tu análisis en relación a eso? Y si ves algún cambio en estos últimos 10 años. ¿En cambio por parte de quién? De, de que Suecia. realmente se empezaron a armar más lazos para que... Porque vemos, a ver, entiendo que hubo países en Latinoamérica, en Nuestra América, en donde los lazos entre movimientos sociales y los decisores de políticas públicas fueron muy fuertes. Pero en otros le dieron la espalda decididamente a lo largo de los años y es casi una lógica común y continuada, ¿no? Sí, o sea, creo que aquí hay un punto, de, un punto importante de encuentro entre la cultura nórdica y la cultura latinoamericana. La forma de sistema de procesos políticos entre Estado y sociedad civil, tanto en los países nórdicos como en América Latina, porque digamos en, en ambos lugares, más allá de alguna excepción en el caso latinoamericano, hay una, una vieja tradición de movimiento social, de involucramiento social, en muchos países, la mayoría de países latinoamericanos, de democracia, de intentar de solucionar digamos, los conflictos sociales vía el diálogo, hemos tenido estos periodos de dictadura, pero digamos, la, la democracia es lo que ha predominado en el continente. Y entonces, yo creo que ese es el camino hacia adelante para América Latina, el profundizar en ese sentido, como modelo de desarrollo, que no es el modelo de desarrollo que tienen los chinos, por ejemplo. Y esta es la experiencia también de los países nórdicos. Por ejemplo, en el tema del extractivismo, también en Suecia hay problemas con las comunidades originarias en el norte de Suecia, que se busca solucionar por vía del diálogo. Entonces, esas es, digamos, las experiencias y el formato conjunto de ir avanzando en un proceso de desarrollo en lo cual ambas regiones se pueden nutrir. Y yo creo que eso es uno de los motivos, por lo cual a mí me gustaría que Suecia levantara mucho más la conexión con los países latinoamericanos eh, porque tenemos un formato común que podemos profundizar que nos da un lugar en el mundo y un espacio común de formar una sociedad como nosotros queremos. Hay alternativas en el mundo que, que, que tiran para el otro lado. Es muy fuerte, cuando uno escucha, en serio es muy fuerte escuchar hay alternativas, hablábamos de mundos posibles con ticios Escobar hace un rato y empiezo a encontrar los lazos comunes que se van dando entre las charlas que tuvimos esta tarde. Mateo... ¿Diálogo social o diálogos sociales es una de las palabras clave para esto que venimos hablando? Claro, por supuesto. Eh, digamos que, ¿cuál es eh, el futuro? Y, y por qué también estamos intentando establecer eh, vínculos para una cooperación eh, sueca en América Latina. Eh, porque realmente el diálogo social está en la base de soluciones sustentables. Eh, nosotros consideramos desde la cooperación sueca que es fundamental poder tener diálogos posibles, no, es decir, hay muchas posiciones encontradas que muchas veces parecen irreconciliables, pero es precisamente eh, estos diálogos posibles los que debemos facilitar eh, y el poder conectar, como lo mencionaba en un principio, eh, funcionarios de política pública, movimientos sociales y academia en un diálogo, si bien no no estamos esperando que al final de todo esto tengamos una posición única sino más bien que tengamos todos cuál claras cuáles son las posiciones de los demás y que probablemente tienen o puntos de encuentro o en todo caso que es eh, posible consenso al, alrededor de unos mínimos. ¿no? Les quiero agradecer muchísimo por este encuentro. La verdad que en serio nos ayuda a reflexionar. Yo pienso que vivimos en, en momentos eh, claves en los que a veces las cuestiones este, muy eh, uní de univisión, de dificultad de la multiplicidad de saberes, donde las lógicas a veces coloniales juegan un papel muy fuerte y las identidades este, de, con las diversidades son muy potentes. Así que agradecerles porque me parece que empieza a enmarcar en otro tipo de discusiones. Nos permite... Pienso en la gente que está mirando del otro lado y que posiblemente pierde a veces en las lecturas. Son un poco las lecturas de algunos medios de comunicación en donde las agendas, las agendas son muy cerradas y muchas veces las lecturas que se hacen también son muy cerradas con respecto a lo que sucede en nuestro mundo. Así que gracias por estar aquí en Claxo TV, en serio es un placer, y sobre todo es un placer este contacto, eh, y por ahí como última reflexión, digamos, eh, ¿cómo imaginan entonces de aquí en más la relación con Claxo eh, desde diferentes instituciones, pero pensándolo en términos de cooperación, de relación, académico? Me parece que es una última reflexión para cerrar este encuentro que tuvimos aquí en Claxo TV. Bueno, Claxo es la red más importante de ciencias sociales de América Latina. Para nosotros como espacios académicos en los países nórdicos, esto es un punto fundamental de contacto con la región. Además tenemos una cantidad de áreas en común con Claxo, la parte de movimientos sociales, el tema medioambiental, los temas de género, el tema del desarrollo. Este, son temas en los cuales creo que el tema del análisis de cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo queremos insertarnos en el mundo, son preguntas que tenemos en común y donde creo que el espacio de pensamiento nórdico, y el espacio latinoamericano tenemos mucho para ayudarnos y de alguna manera catapultarnos en conjunto. Así que creo que hay que profundiz seguir profundizando esto. Muchas gracias. No, y por mi lado eh, creo fundamental poder anotar que la cooperación sueca y su objetivo principal es generar unas condiciones para que las personas que viven en pobreza y opresión puedan salir de estas condiciones en algún momento y creo que por ejemplo cuál es una conexión inmediata en esta conferencia que nos convoca ahora se llama las tramas de la desigualdad y precisamente ese también es uno de los es el reto principal de ASDI en el mundo eh, y creo que es la agenda de América Latina en este momento eh, y por eso también estamos detrás de ella. Pero adicionalmente, un poco a, a partir de lo que mencionabas, eh, Suecia también propone un trabajo en donde estamos geoculturalmente situados. Es decir, nosotros queremos promover también esas visiones, conocimientos, prácticas propios de la América Latina. Venimos a, a promover también ese diálogo precisamente eso es lo que estamos tratando de facilitar un poco con, con la Academia Nórdica no eh, y los latinoamericanos que también están alrededor del mundo y tienen mucho que aportar les agradezco muchísimo por Gracias. este encuentro. En serio, hemos hecho como un pequeño debate que nos ayuda a pensar y que nos abre la cabeza para poder pensarnos este, y, y que ayudar, me parece, del otro lado. Nosotros seguimos en Claxo TV. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver qué sucede en estos momentos en el canal número uno, canal número dos, perdón, Carpa Principal. Y de esa manera vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí, porque ustedes saben, 22 canales en simultáneo, encuentran todo en conferencia claxo.org. Y la verdad que lo tengo que decir, después el gran trabajo de la gente, de sistemas, eh, Sebastián, Alejandro, Sofía, Cristian, hicieron una aplicación maravillosa, con un esfuerzo enorme, pero descárguenla, tanto para Android como para Apple, una aplicación donde van a encontrar todo el detalle, todas las transmisiones. Pero vamos así, a la, al canal número 2, y de esa manera a ver qué sucede en la carpa principal.